Deja ver... Sí, está starting... Somos nueve hoy, wow! Ok, saludos a todos. Hoy es viernes 29 de mayo, llegamos a casi a, a la mitad del año uh, 2020, y tenemos nueve personas hoy, que es estupendo. Tenemos David en Venezuela, um, Daniel en Panamá, tenemos a Fabrico y Franz en Argentina, Uh, otro Daniel en... Oh, el otro Daniel, no me acuerdo dónde estás, corazón. No, ¿Dónde? En Ecuador. Ay, en Ecuador, sí, perdona. Te acabo de presentar además. Ana en España. Uh, Ernesto en México. Y Daniel se acaba de entrar también. Otro Daniel que está en... México también. Ah, no. Daniel García. No, Daniel García. Daniel García. Hola. Hola. Daniel, recuérdame dónde estás tú. Eh, sí, de México. Pues mira, ya tienes un contacto, porque Ernesto, que tiene la, la imagen del caballo, creo que es, también es de México. Así que tenemos dos de México, dos de Ecuador y dos de, de Argentina. Bueno, vamos a con el, el, um, el capítulo 1 del libro uh, Enseñando el futuro. ¿Todo el mundo lo ha leído o no lo han podido leer todavía? Yo, yo todavía no lo he leído. ¿No? Bueno. Sí, yo, yo, yo no he terminado de leerlo. Ayer justamente que conseguí el, el archivo y lo empecé a leer. Ok, pues no pasa nada. Si todo el mundo busca el capítulo 1 en el PDF, vamos ah, a empezar. Yo, a leer. Yo, yo, yo, lo había, yo lo había leído, pero en inglés hace mucho. Ah, bueno. <ríe> pues ahora lo vas a disfrutar en español. Ajá. Ok. okay. okay. Jay, de, Jay de Ecuador. ¿Quieres empezar leyendo el, el, la primera parte del capítulo 1? Uno? Unos cuantos párrafos hasta que te seque la boca. Sí, claro. <risa> Venga, adelante. Ok. okay. ¿Del, pasado ¿Del pasado al futuro? futuro. Uy, un momento, antes de... un segundo. Vamos a mutarnos los micros para que no haya interferencia mientras Jay está leyendo. ¿Ok? Buena idea. Buena idea. Estos, estos Del pasado al futuro. Algunos antecedentes antes de aceptar este reto. La vida de la mayoría de los hombres y las mujeres se encuentra agobiada por problemas que no pueden resolver. Muchos eventos en nuestras vidas son el resultado de cosas que están mucho más allá de nuestro control. Si bien resulta muy cómodo pensar, estoy a cargo. La verdad es que la mayoría de los cambios efectuados por un individuo tienen un alcance limitado. Las personas normalmente se ocupan a sí mismas o al destino, culpan a sí mismas o al destino. Sin embargo, cuando dos autos colisionan en una intersección, ¿deberíamos culpar a los, a los conductores, al destino o en primera instancia a medios de transporte mal diseñados que permiten la posibilidad de colisiones? ¿Somos nosotros los responsables del accidente o es el resultado de un mal diseño? En 2005, hubo 43,200 muertes en Estados Unidos a causa de accidentes automovilísticos, además de cientos de miles de heridos. Pero, pensemos en otra forma de llevar a las personas de un lugar a otro, el ascensor o el elevador. ¿Cuántas personas han muerto por choques de elevadores? Los elevadores transportan a millones de personas, día tras día, sin ningún percance. Gracias a su inteligente diseño, de forma similar, ¿Cómo se podría mejorar el transporte en las carreteras? Si usted cree que el transporte debería ser diseñado de forma tal que fuese casi imposible para alguien morir o ser herido en una colisión, entonces este libro es para usted. Si usted cree que la investigación científica puede descubrir la forma de reestructurar la sociedad con el objetivo de entregar a cada individuo una mayor oportunidad para su autorrealización y satisfacción personal, entonces probablemente apreciará estas ideas. Ya yeah, se me se coloca. No escucho a nadie porque parece que dejaron los micrófonos apagados. Perdona, yo estaba hablando con el micro mutado. Oh, eso es. Okay, eh, gracias Jay. Eh, entonces yo tengo algunas notas hechas sobre eh, todo el primer párrafo, el primer eh, capítulo. Pero me gustaría preguntar si alguien tiene algo que quiere decir o quiere preguntar que no, no han entendido. Hola, Pili. Hola, Darwin. Hola, yo quiero oh, preguntar dónde estamos. <risas> estamos llenos a topio, hoy. Eh. Qué bien. Um, ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que ya he leído ahora? ¿Algún comentario? ¿Dónde ¿Algún? estamos? ¿En qué capítulo? En el 1. Y yo ya acabo de leer los primeros cuatro párrafos. Bueno, a mí me resaltaron algunas líneas, ¿no? Uno era, por ejemplo, si bien resulta muy cómodo pensar estoy a cargo, la verdad es que la mayoría de los cambios efectuados por un individuo tiene un alcance limitado. Entonces, yo estaba pensando en, en cómo me afectaba esto a mí personalmente, ¿no? Que, por ejemplo, eh, estoy a cargo, sí, pero el trabajo que tengo no es necesariamente el, el trabajo que quiero. Y el coche que tengo, pues no es el coche que quiero en realidad, ¿no? Porque está muy viejo y de estar talado. ¿Alguien más puede pensar en un ejemplo de cómo todo esto afecta a su vida? Que pensamos que estamos al mando de las cosas, pero realmente la cosa, las cosas son muy diferentes de los vehículos, pero el sistema es, es, es, no, está, no ha sido diseñado Sí Sí Ay, hemos perdido nada Eso me ha mucho ese párrafo a mí me despertó mucho cuando dice que eh, hay que echarle la culpa al, al destino, a los que manejan o a un sistema de transporte que en realidad nunca que fue improvisado, que es improvisado Exacto. Y solemos buscar culpables dentro de, de lo que es el humano o el, el, el, el, te, el tecnológico, pero no buscamos culpa, digamos, al sistema. Y realmente todo esto viene a raíz del sistema defectuoso que tenemos. Y lo... quisiera decir que lo, lo peor es que podría ser mejor, pero... Eh, lo que existe en la industria automovilística y sí, seguramente todas las industrias eh, en nuestra civilización es una obsolencia programada. Entonces las cosas están diseñadas para, para romperse, para dañarse, para que necesiten un mantenimiento uh, continuo y así generar dinero. Porque las cosas podrían, tenemos mucha más tecnología de la que se nos ofrece al público en general, creo yo. Vaya, sí. No solo eso, la sobreproducción que hay de autos y cómo se siguen produciendo. Y se piensa que con un sistema de transporte eléctrico eh, se va a solucionar el problema de, del cambio climático. Sí, exacto. Es no ir más, es no ir más allá, perdón, Su. Eh, es, es el tema de que no se va más allá, de que cuestionamos directamente tan solo un nivel, ¿no? Eh, ah, no, es culpa del carro, pero no se va más allá de... de, de, de no, se, no, se, no se atreve a cuestionar casi el sistema social. Tampoco se cuestiona el, el, el hecho de, de la, como decía, de la cantidad de autos de, cómo, de cuán eh, ineficiente es el sistema hoy y, y cuán eh, se siguen produciendo autos de cuatro ruedas cuando en realidad eh, hay materiales y, y tecnologías que permitirían capaz que un ahorro en tres ruedas o, o, o cualquier otro tipo de, de configuración. Pero no se sale de las cuatro ruedas porque el mundo está eh, diseñado o, o, o, o, o, o estructurado de esa forma. Sí, yo, yo sospecho que es por el tema de, de, del mercado, ¿sí? eh, la forma en que nos organizamos como como este, empresas que buscan eh, tener una ganancia y, bueno, no no les conviene tener una solución eh, eficiente porque ya no tendrían ganancias, ¿no? No es, no es porque precisamente sean codiciosas, tal vez sí, pero eh, es un tema más como que de esta manera se ha conformado, la sociedad ha evolucionado de esa manera, ¿no? uh -huh. Sí, era de supervivencia. Y en realidad la gente está acostumbrada a los autos de cuatro ruedas. Eh, Jack siempre decía que había un auto... El primer auto tenía una cabeza de caballo. <risa> claro. Y ahí sí creo que se empezó a vender. Porque el primer auto creo que no tenía y no se vendió nada. Y le pusieron la cabeza de caballo y empezó a venderse. Uno de los grandes problemas que yo veo con el tema de los coches es que como venden más y más coches y necesitamos más y más coches, pues... Tenemos más y más carreteras y claro. esto ha provocado que, bueno, la polución y todo esto, y vivimos más lejos del trabajo, entonces necesitamos un auto porque el transporte público no es eficiente. Y bueno, es toda una serie de, de, de problemas que se extienden a partir de que sigamos usando coches. Y sí, sí no. y la configuración de las ciudades y a la vez la distribución de las ciudades en el planeta, que eso también tiene que ser planificado a la hora de diseñar un sistema de transporte global. Lo tenés que en las ciudades logísticamente eh, ubicadas. Sí. Eso es lo que quería comentar, porque las ciudades, cuando vemos, podemos hablar que siempre, siempre hablamos de un downtown, uptown, midtown, en, en todas las ciudades del mundo, porque todas las ciudades crecen hacia afuera, pero no hay una planificación de decir, bueno, voy a hacer esta ciudad que tenga esta forma y que solamente... Eh, comprendan que puedan vivir ahí, que habiten mil personas, mil personas y no más de ahí. Pero lo que pasa es que todas las ciudades que hemos visto en el mundo crecen hacia afuera y crece como en, en ese desorden. Pues no hay una planificación de, bueno, se va a usar este espacio y pueden habitar tantas personas. ¿no? muy desordenado, sí. Yo tengo un contacto que está posteando fotos últimamente, fotos aéreas de ciudades como Nueva York y, y Berlín y cosas de estas. Y yo los veo absolutamente espantoso, porque no ves nada de verde. Es horrible. Es horrible. No solamente eso. La, la base de la, de la planificación de cualquier ciudad es la línea de edificación. Cualquiera que recorre una ciudad se da cuenta de que esa regla ni siquiera se respeta. Bueno, sigamos leyendo. Franz, te toca. Eh, su, estoy medio con problema de conexión y si llego a abrir otra cosa se me corta todo. Ok, vale, de acuerdo. ¿Quién quiere leer la próxima, el próximo trocito entonces? Ideas. Para sacar lo máximo de estas ideas deberás ser capaz de mezclar apertura de mente con escepticismo. Enfrentar los problemas de nuestro tiempo ya es lo bastante difícil, más aún entonces entender los fantásticos e impresionantes cambios que podrían ocurrir en el futuro. Página 9. Imagino un hombre inteligente de la Nueva York de hace 100 años, sentado una tarde leyendo un libro que predice cómo será la vida en el siglo de un siglo después. Esta persona se negaría a creer que casi todos todos en el año 2006 podrían conducir carruajes sin caballo, que alcanzarían las 60 millas por hora o más. De seguro habría pensado que le estaban tomando el pelo. Probablemente habría reído burlonamente ante los diseños de máquinas voladoras hechas por el hombre, que viajarían más rápido que la velocidad del sonido. La sola idea de enviar imágenes y sonidos instantáneamente a través del mundo habría sonado imposible para cualquier persona 100 años atrás. Habría parecido inconcebible que la guerra se desarrollara a tal punto que una pequeña bomba dirigida en tiempo real desde el otro lado del mundo podría destruir una ciudad completa donde en el, dando en el blanco con total precisión. Nuestro amigo del pasado se habría alarmado si parte de, ese, de su salario hubiese, ido, hubiese sido retenido para asegurar su retiro o jubilación. Dígame cuando parar. En este punto dejemos a nuestro amigo del pasado soñar, con, soñar despierto, con ese mundo que se mueve demasiado rápido, un futuro que ha ido demasiado lejos. Somos ahí, perdona, ahí voy a interrumpir porque el otro día alguien compartió conmigo unas imágenes muy divertidas. Paso el enlace. Mm -hmm. Son del, del año mil... A ver, ahora te digo, 1900. Mm -hmm. Y son... ¿Cómo se imaginaba esta persona cómo se la vida en el año 2000? Para los que están viendo el, el vídeo que no pueden asistir hoy, Compa oh, bueno, a lo mejor puedo intentar compartir la pantalla. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla y podéis ver. Vamos a ver. Son realmente muy divertidos. Puedes, bueno, si no, yo te lo hago. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora? No, vos estás congelada. Sí. Gente volando con alas muy extrañas. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Como los a, Delta, como los a Delta de ahora. Uh -huh. <risa> con alas de murciélago. Qué divertido, ¿no? Y, y, la, y sin nada de... O sea, no piensan en altura y que a lo mejor necesitan en oxígeno. El tipo está fumando. Aparentemente esto que se va en cajas de bombones. Vale, una caja de... En caja de alemanes, vale. Ahora tenemos estos son pavimientos a ver cómo es, pavimientos movibles. O sea que la calle movería. Pueden ver los desniveles. Esto tendría que ser requete súper peligroso porque si estás caminando y de repente te cambia el nivel de la calle, te puedes caer. Pero fíjate una cosa: la ropa, la ropa sería igual que en 1900, sí. o sea que pensaban que en el año 2000 iban a, a llevar la misma ropa. O sea, la cultura no ha cambiado. <ríe> o sea que algunas cosas pensaban y otros no. Y este es moviendo un, un, una, una cuadra entera de una calle, o sea, con todos los edificios. Pero mira, hay un carro con caballos todavía... Hay el tren que está tirando del, de, la, de los edificios va a vapor y la ropa es lo mismo la, la ropa es igual que aquellos días no luego aquí esto es un, un, ah, un una proyección audiovisual de, un, de una actuación de teatro eso no está muy alejado del no muy... curioso eh y luego, esto es máquinas que controlen el tiempo. Máquinas que controlen el tiempo. Luego el siguiente es un un barco híbrido, que es un cruce entre un tren y un barco. Qué cosa más extraña, ¿no? ¿Hasta dónde irían los rieles? ¿La distancia que habría? ¿Qué, qué, qué ideas? Pero ves, el, el barco también es de, de, de carbón, el humo negro que sale. Tenía la electricidad en 1900, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Esto es un submarino. No, no Un <risa> Submarino y esto es un techo por encima oh. de la ciudad que les protege de las inclemencias del, del tiempo. O sea, que si ves por arriba, estoy suponiendo que las líneas que están por arriba supuestamente es la lluvia, pero abajo la gente no se mojan. Pero mira, las trampillas, gente en caballo, mira el coche. Y luego estos son uh, um, naves para el aire personales. O sea, que cada uno tendría su pequeña nave para, para otra vez sin ningún tipo de de máscara para el oxígeno y, bueno, claro, a lo mejor bueno, no está tan alto. Como un armagedón. <ríe> y luego este es, ah, sí, turismo en el Polo Norte. Turismo en el Polo Norte, imagínate. Y luego este es uh, un aparato de... De monitorizar eh, por rayos X. O sea que para vigilar, la policía, digamos, cuando ven un, un sospechoso por rayos X, los vigilaría. Qué cosa más. Esa. Menos mal que esto no salió, porque los rayos X estaríamos todos muy, muy enfermitos. Y esto es súper es gracioso. Caminando sobre un lago con la ayuda de globos. O sea, que mira lo que llevan en los pies, llevan unas, unas plataformitas de, de madera o no, supongo que serán madera. Y los globos los mantienen encima del agua. Qué divertido, ¿eh? Pero fíjate que el caballo también con un globo. Caballo. Y el carruaje que va detrás también de la época. Muy, muy, muy divertido. A mí me, me resultó muy cómico esto. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver... y... a ver, espera... Ay, que no me deja. Está protestando el portátil. Ok, a ver... Vale. ¿Mi foto está congelada todavía? Sí, sí. Oh, sí. Vale, ok. Vale. Um, ¿Alguna cosa que alguien quiere comentar sobre esto? Ok, seguimos adelante. fabrico ¿quieres seguir de donde dejaste? No. Sí, o otra persona. A ver, ¿quién más, quién más quiere leer? Daniel Jiménez, estrenas. ¿Dónde <ríe> quedamos? Eh, Empezamos a la mitad de la página 10, creo que es. Con, somos más flexibles. ¿Somos más flexibles o visionarios hoy en día? Para diseñar un futuro de cambios positivos, primero que todo, debemos ser expertos en cambiar nuestra forma de pensar. Los cambios entre el siglo XIX y el siglo XX serán probablemente insignificantes comparados con los cambios que tendrán lugar el resto de nuestro siglo. ¿Comprenderá mejor estas ideas si ve usted el, al presente como el el punto de inflexión entre el pasado y el futuro. También necesitará sensibilidad ante las injusticias, las oportunidades de felicidad desperdiciadas y los conflictos bélicos que caracterizan nuestra civilización del siglo XXI. No tenemos una bola de cristal para el resto del siglo. Queremos alimentar estas ideas en su propio computador mental y experiencias de vida. Usted podría incluso encontrar mejores ideas que podrían jugar un rol importante en la tarea de modelar el futuro de nuestra civilización. En el resto de estas páginas exploraremos posibilidades desconocidas, alarmantes y excitantes y alcanzables para diseñar el futuro. Super, gracias. Pues yo tenía varias notas sobre esto. Hay, un, hay una línea que pone para diseñar un futuro de cambios positivos Primero que todo, debemos ser expertos en cambiar nuestra forma de pensar. Y yo quería preguntaros si ¿sí hay alguien que se ha dado cuenta de que ha cambiado su forma de pensar desde que ha conocido a The Venus Project. Sí, Por supuesto, sí. Sí. sí. sí. Hay sí. ejemplos podéis Me gustaría compartir eh, al respecto un, un ejemplo. Uh -huh. Eh, un pensamiento que me cambió muy claramente escuchándolo a Jack y a su, digamos, el patrón de pensamientos que él plantea respecto a, al sistema monetario, ¿no? Eh, que es la pregunta de cuánto cuesta llegar al, al mundo ese que nosotros vemos en la economía basada en recursos y que Jack dice, acá no hay que preguntarnos más cuánto cuesta y pensar en términos de dinero, sino en términos de recursos naturales y humanos y técnicos. O sea, si pensamos en términos de recursos, tenemos absolutamente todo hoy para vivir en una civilización como la que plantea el Proyecto Venus. Uh -huh. Pero siempre nos limita el dinero, que es un, como, vamos a llamarlo, un pensamiento o una forma de dique, ¿no? Que no deja que nuestra mente vaya más allá del dinero. Y que hoy es precisamente lo que tiene al la, a, a la orden mundial actual en jaque, con toda la cuestión del cambio climático en donde el cambio climático nos está llevando a una situación en donde tenemos que cambiar todo, prácticamente toda la forma de vida, porque no está diseñada, no está pensada inteligentemente, y no lo podemos hacer porque no hay dinero, lo cual es estúpido, si me permiten la palabra. Sí, es obsoleto eso. pensar así. Y, y en eso, bueno, me cambió mucho a mí. Una vez que lo vi, no, no podés dejar de verlo, es como que ya está, te cambió el pensamiento. A quisiera, agregar, quisiera agregar a eso que una de las frases de Jack, creo que le he comentado en oportunidad previa, que el 95% o más de los problemas humanos son problemas técnicos. Entonces, un político no tiene ese conocimiento para solucionar los problemas técnicos. Se necesita una la redundancia técnico, ingeniero, científico, ¿verdad?, para solucionar estos problemas. Para mí, eso fue realmente una frase que a partir de ese momento comencé a ver las cosas muy diferentes. Evidentemente, también lo del dinero, ¿cierto? El valor del dinero, como tal, no. Si ponemos a cuantificar cuánto costaría una ciudad tipo del diseño de Jack Fresco, son muchísimo, muchísimo dinero. Pero desde el punto de vista de recursos, equipamiento, personal y todo, es totalmente factible hacerse. Yo también me empecé a interesar mucho más por la tecnología y luego también me aclaró mucho el tema de la, de la, del comportamiento humano y que no hay una naturaleza humana, que es comportamiento que hemos aprendido, que nos han educado de una manera, que el entorno nos ha afectado y esto para mí ha sido una de las cosas más interesantes en todo este tiempo que llevo, que, que más me, me… empiezo a mirar a la gente de otra forma. Pero sí. también, a la vez, me doy cuenta de que aunque entiendo supuestamente estas cosas, todavía a veces pierdo la paciencia con la gente y, y no pienso, oh, tengo que recordar que es, no es su culpa, no es tonto porque lo quiere ser, ¿sabes? O sea que es estamos en un, en un periodo de transición con todo esto, ¿no? Claro, claro todo eso toma Exacto. tiempo. Yo este, quería compartir que... Este, bueno, hay una de las cosas que, que más me ayudó a, a mejorar incluso en lo personal eh, el tema de la idea de, de Jack y el Proyecto Venus, es el tema de cómo ves todo, cómo está conectado con todo, ¿no? Y es el pensamiento sistémico. Eh, este, lo que pasa es que uno no lo ve porque no está educado de esa manera, ¿no? Eh, incluso, bueno, yo soy ingeniero incluso, de sistemas y eso en la universidad eh, se enseña uh, muy por lo menos eh, en mi experiencia no, no no no fue muy rica y fue mucho más rica en la en las ideas de Jack cuando eh, eh, eh, explicaba cómo por ejemplo si hay eh, si una población por ejemplo es este tiene mayor menor densidad de po menor densidad en población demográfica pero tiene bastantes recursos tienden a ser más felices que otras y no necesariamente es porque, por ejemplo, hay una, hay una charla de Jack que comenta eso, que ella le, él le dice a una antropóloga, que no, los antropólogos argumentan que, eh, que esa sociedad, como es primitiva, es más feliz. Y él dice, pero bueno, es más feliz porque es primitiva. Supongamos, supongamos que yo llego a esa sociedad y de repente el jefe de la tribu me ofrece un plato y yo lo rechazo. Eh, muchas de esas sociedades primitivas, ellos se tienden a ofender, entonces me pueden matar por eso. Eh, entonces, yo, no, yo creo que no es esa la razón, que porque es primitiva más feliz, sino que tiene que ver otra, otra razón más... Eh, que tenga que ver con las condiciones materiales de, de, la, de la sociedad. Y, este, y él explicaba donde habían sociedades que tenían mayor disponibilidad de recursos, y menos escasez, tendían a ser más amigables, porque no tendrían que estar compitiendo entre ellos mismos por los pocos recursos que habían. Y entonces siempre había una explicación eh, material o tal vez cultural. Eh, no había algo etéreo, como que no, la naturaleza humana, el instinto, esas son palabras que no tienen ningún tipo de, de información. Y este tipo de pensamiento que explica ya creo que es, uf, es bastante, super útil para tratar de entender el mundo. sí. El, el enfoque sistémico que mencionaste al principio es muy, muy, muy importante en el, en el proyecto porque vivimos en un enorme sistema, el planeta es un sistema de sistemas Ajá. Y, y estamos poniendo trabas entre las, las, los sistemas y rompiendo las cosas. En vez de hacer que funcionen todo bien, todo liso, pues matamos a los animales, polucionamos al, al agua y todo esto y estamos matando al planeta porque no entendemos que tenemos que respetar estos sistemas. No entendemos que tenemos que cambiar. Perdona Fabrico. Que no entendemos que tenemos que, no que cambiar. Estamos recibiendo feedback de alguien, no sé quién. Puedes decirlo de nuevo, que no estamos entendiendo. Que tenemos que cambiar. Sí, tenemos que cambiar, exactamente. Y es muy importante el enfoque de sistema porque incluye al ser humano dentro de esos sistemas. Exacto. Es la gran contribución de Jack que puso al ser humano no como algo eh, externo, sino como algo interno. yo eh, realmente... Ay, perdona, Pili. Sí que nos, nos han vendido la moto de que el sistema este es, es como que aumenta la libertad de todo el mundo, pero es que eso es muy relativo porque... Si tú tienes que trabajar por narices, incluso aunque sea en algo que no te gusta, y a lo mejor estás la mayor parte del día trabajando <risa> en algo que no te gusta para sobrevivir, cuando no sé, yo creo que la supervivencia básica debería ser mucho más sencillo. si tan inteligentes que somos los humanos. Los animales naturalmente sobreviven en la naturaleza. No creo que nosotros seamos más tontos que ellos para no poder hacerlo fácilmente. Y a veces es muy complicado encontrar trabajo. Creo que en ese aspecto hemos complicado las cosas. Y los animales no usan dinero tampoco, somos los únicos claro. que usan dinero. Nosotros estudiamos sí. carreras y máster y un montón de años de experiencia de estudio y tal, y aún así a veces que no. Que no, no formula podemos... las células, ¿no? Las células de claro. No, que no, que no encuentra trabajo yeah. y que no puedes satisfacer las necesidades la necesidad básicas, que es algo en realidad sencillo. Sí, Otra... Y, Uy, perdón. perdón. Adelante. No, bueno, eh, con el tema del tema sistémico, eh, es, eh, es algo que, es cierto, cuando no ves la relación sistémica que tenemos con el planeta, eh, él decía, si contaminamos, si por ejemplo los rusos contaminan el océano con desechos radioactivos, tanto temprano se nos va a afectar a alguien que está en, no sé, en, en Buenos Aires, por ejemplo, porque el planeta es un todo sinérgico que se está conectado. Y ese tipo de nacionalismo es completamente obsoleto. Es solamente luchar por tu, por tu pequeño grupo aldea. no aldea. No quiere decir que no puedas pensar en local, sino que también debes pensar en global. Ese tema sistémico allí y cómo nos relacionamos con el planeta Tierra es... Creo que es de las contribuciones más importantes. Sí, es muy importante. Nacionalismos sí, y sí. todo esto. También están las sí. cuestiones de los valores ahí. ¿eh? Cuando hablamos ah. de nacionalismo, hablamos de un valor que no tiene valor, que no es medible. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, solamente yo quería este, agregar que pues sí, en... En la sociedad en la que vivimos, pues vemos al a montón ¿no? de gente, pues finalmente trabajando en cosas que, que no les gustan y pues haciendo tareas eh, repetitivas. Y yo creo que también eso, eh, pues tiene al final una repercusión porque eh, pues es eh, gente que pues desgraciadamente tiene que, pues, para poder sobrevivir, tienen que trabajar en, en ese tipo de de cosas, ¿no? Y eso no, le, no les da la oportunidad de poder ascender, eh, pues, de manera, digamos, intelectual, pues, a otro tipo de, de conocimientos que, pues, si todos pudiéramos acceder a ese tipo de, de conocimientos, yo creo que esta sociedad, pues, sería mucho mejor, ¿no? Que, que realmente todos pudiéramos dedicarnos a lo que quisiéramos y estudiar lo que quisiéramos cuando quisiéramos, ¿no? Yo, yo creo que eso nos ayudaría para, para crecer como sociedad, ¿no? Exacto estudiar y hacer lo que queremos, lo que quisiéramos y sin tener que pagar por ello. Sí. Yo, otra cosa más que quería añadir. Sí. Yo creo que mm, hay una concepción falsa en cuanto a que todo el mundo tiene que estar trabajando todo el tiempo o la mayor parte del tiempo para conseguir la máxima productividad. Y yo creo que eso realmente no es así porque los grandes cambios lo han hecho pues, personas aisladas o pequeños grupos. Pero... Mm, no sé si me explico, que, que el exceso de trabajo tan continuado a lo mejor a una persona no le, no le ayuda a ser creativa. Exacto, no, no, no exacto, le ayuda. Sí, exacto. La creatividad viene cuando tienes muchas, lo que dices ya, muchos referentes, muchas cosas, mucha información, muchas ideas que te vienen de afuera. No nacemos. Eh, ...creativos, nos, nos damos de comer al cerebro con, con cosas y esto nos hace creativos, ¿no? Y ya, es son personas que han nacido con muchas herramientas, dice ya Y también este, con respecto al trabajo, eh, perdón, quería agregar que este, eh, no siempre ha sido así eh, en la historia... En, ...en cuanto a que trabajar era, nos lleva casi todo el porcentaje de nuestro tiempo eh, en nuestras vidas... En, ...por ejemplo, en, en, en la vida diaria... Eh, antes de que surgiera la revolución agrícola, de hecho teníamos mucho más tiempo libre y, y éramos más, éramos más incluso más, este, más amables entre nosotros. Tendríamos teníamos juegos y, y éramos mucho más sociables y teníamos una vida comunitaria mucho más rica. Entonces, si tuviéramos una sociedad como una EBR, eh, teniendo más tiempo libre, pudiéramos tener más... Eh, posiblemente mejores métodos de comunicarnos entre nosotros y no tener la presión a diario de que tener que llegar al fin de mes y, y no poder eh, relacionarnos con los otros seres humanos de manera más constructiva, ¿no? Pero la sociedad eso es una sociedad utópica y con lo que decía Pili, el dinero es totalmente necesario hoy por hoy Sí, sí. hoy por hoy no, no, no dudo de eso, no, no creo que podamos hacerlo de un día para otro eso... Pero no quiere decir que no se pueda, o sea, como que existe una ley natural que no podamos superar la necesidad del uso del dinero. Eso es algo que yo no me creo, por ejemplo. La, la, el ejemplo que utiliza Jack para mostrar que el dinero realmente no nos hace falta es que si te quedas abandonada en una isla desierta con una maleta llena de oro o de dólares o de lo que sea, si en la isla no hay agua limpia no hay fruta o, o cosas para comer, el dinero no te sirve de nada, porque no lo puedes ni beber ni comer, son los recursos que necesitamos. Y el dinero no ha existido siempre, lo que por escasez se tuvo que inventar, creo que de esto hablamos la semana pasada, por escasez se tuvo que inventar algún, algún, una, alguna manera de, de intercambio, ¿no? pero la, la cuestión es que podemos producir lo suficiente para todo el mundo... Y así que cuanto más abundante es una cosa, menos cuesta y podemos al final no cobrar por nada. Sí, pero para eso se necesita una educación técnica. Todos debemos estar educados técnicamente para, primero, poder comunicarnos, segundo, saber cómo se arriban a las decisiones. Eh, son varias cuestiones y me parece que es importante recalcar eso. Esto es una educación técnica. No sé si es técnica o, o con un enfoque más científica Porque no todo el mundo va a estar interesado en la, la tecnología, pero la ciencia nos puede a ayudar a entender el mundo natural, que es lo que es. La ciencia es la mejor forma que tenemos de entender el mundo. Entonces, si tenemos este conocimiento, pues entenderemos mejor las cosas. Y la tecnología nos ayudará a producir los bienes y, y servicios que necesitamos. Por claro. eso habla de utilizar la tecnología inteligentemente y, y sosteniblemente. Porque la tecnología muy, muy la en cosas, pero es muy sucia también en muchas cosas. Entonces hay que usar la tecnología, pero que sea limpia, que no es sucia. Además. Para que eso ocurra, la gran mayoría, o la mayoría, o todos, debemos entender cómo se arriban las decisiones, cómo es el comportamiento humano. Eh, cómo es la semántica, esas son todas disciplinas que todos debemos entender a la hora de poder llegar a una sociedad, ¿verdad? una sociedad, pacífica, eh, que no necesite medios, ni poesías, ni armas, porque todos comprenderíamos cómo funcionan realmente las cosas. Bueno, adelantando un poquito, el, la última, en el último párrafo dice... No tenemos una bola de cristal para el resto del siglo, y esto, cuando la gente pregunta ¿y cómo será la transición? Yo siempre digo, es que no tenemos una bola de cristal, no podemos predecir con exactitud cómo saldría. Lo único que podemos tener es un plan que nos gustaría seguir, un, un, un best case scenario, un, un escenario de, en el mejor de los casos y unos pasos que queremos eh, lograr, ¿no? Pero estas cosas pueden cambiar según las circunstancias. Entonces, esa bola de cristal, pues ojalá que tuviéramos uno. Pero no sería un desafío tan interesante si tuviéramos uno y supiéramos cómo iba a salir todo exactamente, ¿verdad? Ya se hubiera logrado, tal vez. ¿Perdona? Que sí, Creo que ya se hubiera logrado si fuera fácil, ¿no? Hombre, si fuera fácil. Es no que lo que se estamos se planteando es enorme. Es, no, es, bastante, es sí. bastante ambicioso, pero sí, creo sí. que es necesario, ¿no? Sí, sí, sí. La transición es, es educación primero, en base a esa educación hay una comprensión o un entendimiento, no sé si entre la gran mayoría o todos, es eh, inventario y es planificación global. Esa es la mejor forma que yo entendí o encontré para explicar la transición. Yo creo que se puede dar en varios frentes, ¿no? eh, una transición creo que la, la parte de la educación es demasiado importante, en eso estoy completamente de acuerdo, y también en el desarrollo y en cuanto a, en cuanto a las tecnologías que se llaman disruptivas, ¿no? que dejan obsoleto este sistema, eh, tecnologías de impresión 3D, de construcción masiva, de transporte masivo, eh, ya de a poco el, el mismo sistema de mercado y de propiedad privada eh, se va dejando de a poco obsoleto. Pero hay valores también eh, que se anclan al pasado, que ahí es donde tiene que ir eh, la educación, ¿no? Sí. Entonces creo que es un, es un tema de, de, de varios frentes actuando en paralelo para que se pueda, se dé, que se, la probabilidad aumente a esa transición a ese tipo de sociedad. Exacto, se tiene que de la mano varias cosas a la vez. Darwin, ¿te gustaría... Es que si no hay... La, próxima... la gente no va a saber para dónde, para dónde salir cuando el sistema colapse. Esa es una de grandes cosas. Es, que es, que es, correcto, es correcto, sí, estoy de acuerdo. Sí. Darwin, ¿te quieres seguir con el, leyendo la próxima parte, en, los, en la próxima sí. página y las cuatro líneas de arriba de la página 12? Ella, eh, eh, la que dice una crisis que debe ser enfrentada. Exacto, empiezas ahí, exacto. Ya. Una crisis que debe ser enfrentada. Uno podría pensar que con nuestra tecnología avanzada podríamos eliminar la mayoría de las enfermedades sociales. Si fuese utilizada inteligentemente, ¿no podría acaso la tecnología moderna suministrar suficientemente, suficiente comida, ropa, refugio y bienes para todas las personas? ¿Qué nos impide <coughs> hacerlo? La carrera tecnológica avanza, pero nuestras sociedades se basan aún en conceptos y métodos desarrollados siglos atrás. Aún tenemos una sociedad basada en la escasez y el uso del dinero. Aún tenemos patrones de pensamiento basados en estructuras usadas en el Asia Occidental de miles de años atrás. Estamos tratando de adaptarnos a los rápidos avances de la tecnología, pero con valores obsoletos, que ya no funcionan en el mundo de hoy. Debido a las tremendas ventajas dadas a las corporaciones por los legisladores, quienes le deben sus posiciones, los monopolios, están ganando un control creciente. El cómodo supuesto de yo puedo hacer la diferencia está cada vez más lejos de la realidad. Unas cuantas corporaciones son dueñas de más y más compañías. La misma gente se sienta en las juntas de accionistas de varias de las más grandes compañías, además de las de sus propias empresas. Las corporaciones que son dueñas de compañías de autos y aviones pueden ser a la vez dueñas de compañías de comida, estaciones de radio, televisión, revistas, laboratorios farmacéuticos, empresas de manufacturas y fábricas de arsenal bélico. En Estados Unidos, tan solo 10 de las instituciones líderes controlan virtualmente todas las tarjetas de crédito del país. Las ganancias e influencia de esta élite empresarial no pueden ser equiparadas ni contrarrestadas por los trabajadores que les permiten adquirir tamaña riqueza. Con los medios de comunicación auspiciados o derechamente en manos de las grandes corporaciones, es muy difícil saber si las noticias son realmente confiables. Eh, de acuerdo a la, con las encuestas, la mayoría de los conflictos cree que la raza humana está en curso de colisión. Con la naturaleza de los ecosistemas de la Tierra están sufriendo y que la habilidad del planeta para sustentar la vida está en serio peligro. Existe la amenaza de un cambio climático global acelerado en el que ciertamente tendrá graves consecuencias para la vida. La contaminación de los ríos, la tierra y el aire que respiramos amenaza nuestra salud. Estamos destruyendo nuestros recursos no renovables, tales como tierras cultivables o la capa de ozono, en lugar de usar estos recursos inteligentemente. Gracias, Darwin. Um, una cosa que a mí me, me saltó a la vista, el cómodo supuesto de yo puedo hacer la diferencia está cada vez más lejos de la realidad. Y yo pienso que mucha gente tiene esta sensación. ¿Qué puedo hacer yo sola? Yo soy solo una persona. Y yo creo que por eso es importante que nos unimos. Claro. Y una vez que estamos unidos, nos mantenemos unidos. Que no nos dejamos caer en la, en la decepción, en la desilusión. Ay, no está pasando nada. Esto es una tarea enorme que, hemos, mm, levanta, que estamos levantando, ¿no? Es una cosa muy, muy grande. Y tenemos que mantener esta perspectiva que vale, que es muy grande pero alguien tiene que empezarlo y tenemos que ir paso a paso y de manera unida. No podemos ser cada uno por sí solo, ¿no? Yo pienso. Sí, yo, yo para agregar con eso, eh, yo es algo personal, ¿no? Eh, no eh, porque no es, no es como política del Proyecto Venus, pero yo creo que eh, de una u otra manera hay que eh, nosotros como ciudadanos, bajo estando en este sistema, tenemos que hacer presión a esas corporaciones, a diferentes eh, bulos políticos, etcétera que le hacen daño a la destrucción de los bienes comunes, ¿sí? como el planeta Tierra o sea, por ejemplo, existen eh, líderes como Trump que niegan el cambio climático de frente y eso pues te hace daño, mucho más daño aún al, al, a, a nuestro propio planeta a nuestro sistema, entonces este, una de, las, de esas cosas es tratar de hacerle frente a, bueno, a, a por lo menos cuidar ese, ese poco de cosas y al avance de la ciencia, a la educación de la ciencia. Mm. Eh, y, la, y la manera de hacerlo es hacerle frente en, políticamente, ¿sí? A pesar de que a mí no me gusta para nada la política, porque estoy seguro de que muchos líderes utilizan esa, esa, esa bandera para también hacer sus, sus propios intereses, pero este... Eh, no veo otra, no veo otra desde este sistema, eh, sí, además del de, activismo político, el activismo general de educación, etcétera, en donde eh, dependerá, por lo menos la, la salud eh, gratuita es algo, por lo menos ahorita lo vemos con el, con el, con la afectación del covid, en donde la salud privada no es capaz de hacerle frente a esto, y ni la financiación privada de las de patentes de vacunas es algo que es obsoleto, en vez de contribuir a, a crear eh, investigación de manera con, libre, eh, abierta, como, sea, como se debe hacer con la ciencia, y financiar ese tipo de cosas en vez de a través de impuestos o a través de algo, no sé, en vez de con dinero público, en vez de financio privado, que es algo que se vende mucho, como que es la solución, como que es más eficiente lo privado porque es más exclusivo. Y eso uh -huh. es algo que, que, que, que le hace más daño al a, a proteger este... Eh, la integridad de la salud de nosotros y del planeta. Sí. Lo que que... No se especializa en hacer frente a nada, eh, ni sí. hace política. Eso hay que dejarlo completamente claro, porque claro. si vos metes política, estás metiendo ruido. Creo que la función, y se ve en, el, en, el, en la dirección de Roxanne, hoy es educar. Y lo que está haciendo Roxanne es tratar de sacar todo ese material que hay guardado y ponerlo a disposición de la gente. Sí. Sí. es otro camino, es un camino totalmente distinto nosotros no hacemos frente a nada esperamos que este sistema colapse y tratamos de educar esa creo, me parece a mí y viendo lo que se ha hecho en TDP y en los años que he estado me parece que hoy esa es la cuestión principal para poder formar un partido político con el suficiente influencia eh, habría que tener muchísimo dinero y este dinero podía ir en vez de a, a la política a una ciudad donde tendríamos un ejemplo real de lo que proponemos, que sería, Exactamente. Mucho, yo Exactamente. creo que sería más efectivo que la política. Ahora mismo hay dos o tres por ahí que quieren hacer política, pero son tan pequeños las voces que realmente no van a llegar a mucha cosa. Y fíjate, hay, hay políticos como Bernie Sanders o como Pepe mujica que están... ...más hacia el lado de la población, hacia la, la gente, ¿no? ¿Y qué éxito han tenido? Poco, en realidad. La gente les respeta, votan por ellos... ...pero mientras hay intereses creados, no van, no van a poder llegar muy lejos. Así que yo no, personalmente no creo, no tengo ninguna fe en la política. Sí, que pueden hacer alguna cosa... Pero ya ves, hacen una ley y después de cuatro o seis años cambia el gobierno y deshacen todo lo que ha hecho el gobierno anterior. Así que es, yo le veo un poco una pérdida de tiempo y de dinero. Dan risa, realmente dan risa. Si vos te pones, eh, dan risa. Es como decía Jack. ¿cómo, ¿Cómo vamos a, a derrotar a los, eh, a los eh, cuatro, cinco, seis que manejan este mundo? ¿Cómo se derrota a esta gente? No se derrota, se no derrumban se derrota. ellos solos, porque la, la, el sistema está fallando. Hemos tenido el ejemplo ahora con, con que la gente no está comprando tanto, porque no, no han podido salir de su casa, no están usando los coches, entonces no están usando gasolina y los petroleros están en banca. Hay petroleros que están en bancarrota. O sea que ellos, el capitalismo se suicida solo. Sí, algún sector sí. siempre cae. Sí, alguno y, y alguno muy? tiene que caer claro, muchos. Mira, una solución para lo del COVID hubiera sido cerrar, cerrar los aeropuertos, todos los aeropuertos de todas las toda la ciudades de antes de tiempo, pero ningún aeropuerto quiso dar su brazo torcer para que sí, sí. es como o sea, si, había, si, había, es como si ellos sabían, es como si ellos sabían que eso iba a llegar a todos los países de Latinoamérica y los demás países. Como que sabemos que viene el cuco, pero Normal, no vamos a hacer nada, pues, porque yo no quiero pagar mis ingresos como aerolínea. Es que en, en eso en hay, hay gente eso, muriendo. Es aprender cómo, ese, cómo una pandemia se, se manejaría en TPP. Exacto. En, en, en, en, en una sociedad basada en recursos. Y es básicamente lo que explicaba ya: habrá un centro global de contingencias que estará preparado para, esta, para estas pandemias, para de terremotos, para inundaciones, para meteoritos, para todos los, los casos que no se, nos, no se nos ocurra. Y habrá eh, gente especializada y que hará ensayo de esos sistemas para probar su eficiencia. Claro. Eso es importante y me parece que eh, también eh, se ha fallado últimamente, lo he visto en, en el último video que han difundido, y eso no se explica. Hay, hay mucha, mucha contra el, este sistema, pero no se explica cómo se haría en TBP y eso me parece sí. que está fallando. Ahí. Están trabajando en cosas, Fabrico, están trabajando en cosas. El tema es que hicieron un ensayo, bueno, han hecho ensayos para pandemias. Uh, y en, en octubre del año pasado hubo uno, en lo cual advertían otra vez, porque no es una vez que han advertido que vendió una pandemia, sino varias veces. Pero los políticos no han hecho caso. Entonces, si... Si no hacen caso, por eso nos, nos quedamos sin, sin respuesta médica y todo lo demás, y esto no, no pasaría en una economía basada en recursos. Ni a Bill y le hicieron caso, que es gente del sistema. Vamos, y luego es... otra, o, otras contradicciones que tiene este sistema, es que, eh, eh, por eso que ha dicho compañero, en el confinamiento hemos ahorrado de diversas formas. Se supone que normalmente el ahorro significa que va a tener abundancia de ese recurso que ha ahorrado. Pero aquí, la... parece que ahorrar significa crisis. lo más contrario de la economía. Como, Qué autosabotaje. Desde luego, yo he gastado mucho menos que normalmente gastaría. Y eso que no soy de, de tirar el dinero. Pero te das cuenta que puedes vivir sin esto y sin el otro. Que la, el, el marketing nos manipula, nos fuerza, nos obliga a comprar. Porque si no compramos, no seremos felices. Y toda esta mierda que nos meten en la cabeza. Sigamos adelante con el libro. A ver, ¿quién, ¿quién va a leer ahora? Empezando con Enfrentamos amenazas comunes. Eh, yo puedo. Venga. Ok. Enfrentamos amenazas comunes que trascienden las fronteras nacionales. Sobrepoblación, escasez de energía, escasez de agua, catástrofes económicas, propagación de enfermedades incontrolables y el continuo reemplazo de personas por máquinas. Solo por mencionar algunas. 852 millones de personas a través del mundo padecen hoy de hambruna. Cada día eh, hambruna. Cada día más de mil niños mueren de inanación, o bien de otras causas relacionadas con el hambre. Esto equivale a la muerte de un niño cada cinco segundos. En todo el mundo, más de, un, más de un billón de personas vive bajo la línea internacional de la pobreza, ganando menos de un dólar diario. Un porcentaje muy pequeño de personas posee toda la riqueza y los recursos del mundo. La brecha entre ricos y pobres se acrecienta. En el año 2002, en Estados Unidos, la remuneración o salario del director ejecutivo promedio fue 282 veces mayor que la de un trabajador promedio. En el, en el año 2005, los salarios de los directores ejecutivos de las más grandes corporaciones americanas se elevaron un 12%, llegando a, pro, a promediar los 9.8 millones de dólares por año. Particularmente, las de los directores ejecutivos de las compañías petroleras se elevaron aún más con un impresionante aumento del 109%, llegando a promediar, saldos, eh, promediar salarios de hasta 16.6 millones de dólares al año. Por su parte, en la mayoría de las industrias y ocupaciones del país, los salarios de los trabajadores se mantuvieron sin variaciones, o en el mejor de los casos, se reajustaron de acuerdo a la inflación. El estado de Oregon, por ejemplo, trabajadores de sueldo mínimo recibieron un modesto aumento del 2,8 llegando a promediar salarios de 15.080 dólares al año. Gracias David, esto es una barbaridad, es para amargarse cuando lees estas cosas ¿eh? que tantos niños mueren porque no tienen comida ¿Cómo puede ser que estamos en el año 2020 y este libro fue escrito en el 2007? O sea que la situación ahora es peor aunque dicen que eh, están mejorando. No, porque tenemos más gente y hay pobreza todavía. Um, y luego que, que hay tan poca gente... Bueno, habréis visto, supongo, las ganancias de los billonarios durante la, la pandemia. Que <ríe> mientras hay gente que no tienen para comer porque no tienen el trabajo y sus gobiernos no les están ayudando, pues... Uh, esta gente se han amasado aún más fortuna y esto es tan, tan evidente hoy en día la gente tiene que darse cuenta que, que tienen que cambiar las cosas claro, se dan cuenta de que tienen que cambiar las cosas pero si no saben de The Project no van a pedir The Venus Project y ahí entramos nosotros para informarles lo máximo que podemos de explicarles cómo es la, cómo pueden ser las cosas Sí, yo digo que esta propuesta tiene que abarcarse cada vez más, o sea, eh, eh, dar a conocer el mensaje, pues, ¿ok? Y, por supuesto, de manera clara, muy sencilla, pero que abarque, por supuesto, eh, muchos niveles, vamos a decirlo así, ¿no? Con un lenguaje sencillo, pero que llegue, porque es eso. Yo creo que buena parte de esa transición que cada vez tiene, tiene que seguir escalando es el conocimiento de que hay una propuesta, hay un plan muy detallado por diferentes etapas y que implica un conocimiento, pues. Y entonces, yo creo que esa es la parte importante que debemos empujarla todos los días, ¿no? De una u otra manera. Desde luego. Sigamos leyendo. A ver, ¿quién toca ahora? Daniel García, ¿qué tal si tú nos lees un poco? A ver, voy... No. la semana es... pasada leíste. Sí, sí, este es. Estamos al fondo de la página 12, con el párrafo que empieza lo, lo que nos ha sido impuesto. Sí, lo que nos ha sido impuesto no parece estar funcionando para la mayoría de las personas. Con avances en ciencia y tecnología de los últimos 200 años, usted quizá... Quizás se esté preguntando, ¿realmente tienen que ser así las realmente tienen que ser las cosas así? Con el hecho observable de que el saber científico mejora nuestras vidas siempre y cuando sea aplicado con preocupación por el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente. No cabe duda de que la ciencia y la tecnología pueden producir la abundancia necesaria para que a nadie le falte nada. Sin embargo, el uso indebido que estamos haciendo de la tecnología parece estar empeorando las cosas en lugar de mejorarlas. Los problemas que enfrentamos hoy en el mundo son básicamente provocados por nosotros mismos. Debemos aceptar que nuestro futuro depende de nosotros. Si bien a través de los siglos algunos de, algunos de los valores eh, representados por algunos líderes religiosos han inspirado a muchos a actuar, en una, en una manera socialmente responsable, ha habido otros tantos cuyas influencias y diferencias religiosas han sido la causa principal de muchas guerras. Las esperanzas depositadas en las intervenciones divinas de personajes míticos no son más que ilusiones que no pueden resolver los problemas del mundo moderno. El futuro del mundo eh, es nuestra responsabilidad y depende de las decisiones que tomemos hoy. Somos nosotros mismos nuestra propia salvación o condenación. La forma y las soluciones del futuro dependen total y exclusivamente del esfuerzo colectivo de las personas que trabajan unidas. Somos todos una parte integral del ecosistema. Lo que afecta a otras personas o al medio ambiente tiene consecuencias directas en nuestra vida. Gracias, Daniel. Es Realmente nos señala con el dedo aquí, ya diciendo, es, no, somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Él decía al final de sus conferencias, muchas veces decía, si no haces nada, bueno, decía, ahora depende de lo que ustedes hacen cuando salgan de aquí. Si no hacen nada, nada pasará. Y en otros momentos decía, si quieres cambiar el mundo, tienes que levantarte el culo de la silla y hacer algo. <ríe> y hay mucha gente que... Lo dejan para otros, eh, los políticos o los activistas, y todavía la palabra activista tiene una connotación guerrero, ¿no? de, de, de problemático, antisistema. Yo me acuerdo de una época que yo pensaba que esto de antisistema eran unos locos, y ahora entiendo, para ellos hace 40 años tenía que haber sido muy complicado hacer llegar la información sobre... Eh, cambio climático, sobre cosas que ellos vieron que estaban pasando, pero que la mayoría de las personas no teníamos internet, entonces no, no lo sabíamos. El, el internet es un arma muy poderosa, una herramienta muy poderosa para nosotros. Y es una pena que está siendo vilificada con toda esta malditas noticias falsas. Y, y otra cosa también, los, los problemas que enfrentamos hoy son nuestra culpa, son provocados por nosotros mismos, por la falta de educación, en realidad, ¿no? Porque si entendiéramos cómo funciona el planeta, pues no veríamos estos problemas, pero son pocos los que realmente entienden. Sí, yo creo que eso es algo muy importante, entender cómo funciona el planeta y que todos par somos parte todos de múltiples sistemas, mm. eso aunque suenan para nosotros, por decir que ya lo hemos visto, algo, pero para mucha gente eso es como muy complejo, como que inalcanzable, como que no lo veo. Prefiero irme por algo místico o religioso, sí. por decir algo. ¿no? La sí. salida fácil o fast track. Sí. Fíjate, en la próxima parte creo que habla de esto. Yo sigo leyendo entonces hasta el final, que queda poco ya. Lo que se necesita es un cambio en nuestra dirección y propósito una visión alternativa para lograr una nueva civilización mundo, mundial sustentable, distinta de cualquier otra en el pasado. Aunque esta visión es presentada aquí de manera muy resumida, está basada en años de estudio e investigación experimental. Estos párrafos ofrecen alternativas posibles para alcanzar un mundo mejor. La toma de decisiones se basa, se basa en el método científico, como cualquier nuevo enfoque, requiere de algo de maquinación y la disposición para evaluar ideas pocos convencionales, para poder apreciarlo en su real dimensión. Recuerde que casi todos los nuevos conceptos fueron ridiculizados, rechazados y considerados irrisorios la primera vez que fueron presentados, especialmente por los expertos de la época. Esto fue exactamente lo que les ocurrió a los primeros científicos que dijeron que la Tierra era redonda, al primero que dijo que giraba alrededor del sol y al primero que pensó que la gente podría llegar a volar. Podríamos escribir un libro completo, y de hecho muchos lo han hecho, con las cosas que se pensó eran imposibles, hasta que se convirtieron en realidad. Piensen en el viaje a la luna, por ejemplo. Sus bisabuelos habrían reído de buena gana con solo escuchar semejante disparate. Tales nociones no eran más que incoherencias de escritores de ciencia ficción, Muchos pensadores visionarios fueron encerrados e incluso ejecutados por el solo hecho de decir cosas tales como la Tierra no era el centro del universo. Aquellos que lucharon por la justicia y los cambios sociales tuvieron dificultades todavía peores. Personas que abogaban por el cambio fueron golpeados, abusados, encarceladas y brutalmente asesinadas. Wangari Maathai quien fuera galardonado el 10 de diciembre de 2004 con el premio Nobel, fue sometida a gas lacrimógeno, golpeada hasta la inconsciencia y aprisionada por luchar contra la desforestación en Kenia, África. Diane Foss, la naturalista que luchó incansablemente por proteger las poblaciones de gorilas de los cazadores furtivos, fue encontrada brutalmente asesinada en su cabaña. Muchísimos volúmenes podían ser escritos sobre las penurias que han debido padecer aquellos que buscaban cambios que amenazaban el status quo. Luego vienen unos enlaces eh, referente al problema mundial de la hambruna, con gráficos y estadísticos, eh, un reporte de hambruna del 2004 y eh, Conexión Capital. Daniel, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene, espero. <risas> así que no, al final no, no mencionó lo de las, eh, las ideas eh, religiosas y esperando a una... a ver... las esperanzas depositadas en las intervenciones divinas de personajes míticos no son más que ilusiones que no pueden resolver los problemas del mundo moderno desde luego que no ya han tenido muchos años para intentarlo y no han logrado nada o bien poco <risas> Y bueno, quisiera agregar algo también. Por, por supuesto. Sí, bueno, eh, no, definitivamente el, eh, lo que te digo, el, la propuesta suena para, a pesar de que nosotros sabemos o entendemos de que es algo ambicioso, visto desde un punto de vista muy diferente a como lo vería alguien que desconoce el proyecto, eh, eh, es cuesta arriba en el sentido de, como yo siempre digo, invitarlos a conocer y e invitarlos a participar ¿no? de esto, ¿no? que por supuesto no es ninguna imposición, es un hecho de que las cosas en el capitalismo se van a terminar cayendo por sí solas, eso es así. Hago mm. brevemente mención de una entrevista que le hicieron a Michael Moore sobre la película El Planeta de los Humanos, él dice, Mira, hay, créanlo o no, hay cosas que pueden hacer cambiar el mundo casi de la noche a la mañana. Ejemplo, el coronavirus. Y si tú te pones a ver todo lo que se ha hecho evidente y lo que ha cambiado con el coronavirus en dos, tres meses. ¿no? Entonces, sí. imagínate que algo de eso pudiera empujar de manera más rápida una transición a una economía basada en recursos. Entonces claro, y hay que estar preparados para eso evidentemente, porque si no es un balde de agua fría que nos cae a todos y quedamos ahí, pues es eso ¿no? Sí, y esto nos pasa eso de que dicen que no pasará, nos pasa mucho con los de los con quien hablas, ¿no? De... Además yo, en... yo encuentro que la utilización de ciertas palabras es como si creara una barrera, ayer <coughs> Perdón, no, antes ayer Me acusaron de ser autoritaria porque utilicé la palabra apropiada ¿Apropiada? Apropiada ¿Pero en qué contexto lo usaste? Uh, en el sentido de que cuando uno entiende más sobre un tema Ya puede hacer preguntas más apropiadas Ah, ok <risa> Ya, entiendo es... Me, sí. me avisaron de ser autoritaria y me quedé de piedra porque dije, bueno, o sea que ahora soy autoritaria por el vocabulario que uso también. Luego utilizas, dices capitalismo o libre mercado, sistema y estas palabras la gente, ah, el sistema monetario también eh, es otro que la gente no, es como que les bloquean los oídos o por lo menos yo, yo veo esto o presiento esto. Lo que pasa es que eh, es muy... O sea, es el tema de la semántica general, ¿no? No estamos educados para ver exactamente qué referencia tú tienes cuando escuchas las palabras capitalismo o sistema monetario. Eh, y, bueno, yo creo que en algún momento me habrá pasado también a mí antes de, de conocer y estar expuesto a esas ideas. Eh, y la verdad que también es algo muy... O sea, no estamos educados para eso y los políticos y los medios... Eh, para beneficio propio, uh, utilizan esa palabra como quieran, como quieren, ¿sí? El capitalismo lo hacen con libertad, eso es casi que una, una bandera en Estados Unidos, por ejemplo, eh, y en parte en nuestra sociedad occidental. Entonces, es, es bien difícil, bien difícil el, el poder entablar una, un diálogo eh, con claros referentes, ¿no? Sin, sin, sin que haya, ma haya malos entendidos. Complicadísimo, complicadísimo. Bueno, damas y caballeros, hemos terminado el capítulo 1. La semana que viene tocará el capítulo 2, que se titula Todo cambia. Y esto es muy cierto, que todo cambia. Queremos o no, todo cambia. La cuestión es cambiar para qué. ¿No? Así que... Si no mira por arriba, mira para el universo. ¿Qué qué? Que digo que para entender que todo lo cambia hay que mirar para el universo, para las estrellas. <risa> también cambian las estrellas. Nacen y mueren y todo esto. Yo decía es, que es la única constante en, el, en, el, en, la, en la física. Y porque yo entendía que la velocidad de la luz también era una constante. Y el otro día lo escuché, no sé, dice que le preguntó a Einstein. Si la, la, la luz se curva cuando pasa cerca de un objeto pesado, tiene que disminuir su velocidad. Bueno, claro, creo que, creo que es constante en el vacío, pero no creo que sea constante. No no sé si escuché mal. Yo, claro. No llega tanto. Yo esta, esta clase no estuve en escuela aquel día. Bueno, chicos y chicas, nos vemos la semana que viene. Venga. Buenas Un igual. gran gracias a todos por haber asistido. Como siempre, un placer. Además, hemos estado abarrotado hoy. La pizza de, de Daniel lo debe para la semana que viene. No se lo voy a dejar olvidar. Voy a parar la grabación. Y nos vemos. Gracias a todos. Besos y abrazos. Chao. Chao.